Hace unas media hora para, antes de ir para acá Estuve hablando con alguien de acá sobre, sobre algo que es muy importante Que nosotros hemos perdido Ya el sentido de familia El sentido ...de lo que es nuestros, nuestros antepasados. Nosotros nos enseñan quiénes que quién fue nuestros próceres. Sabemos que fue Artigas. Si vamos a Estados Unidos, no van vale a hablar de Washington, no van vale a hablar de Lincoln. Sí, si vamos a Argentina, no va vale a hablar de Sarmiento o de Rivadavia. Pero nosotros no sabemos quién fue nuestro tartabuelo. No conocemos a nadie que fue. Cómo vivieron, cómo estuvieron no conocemos nada y nos interesó, nada. no sabemos por qué nunca nos interesó y por qué no nos interesa. Sin embargo los egipcios cuando morían tenían un papiro, decían, tata, tata, tata, tata", hasta que 20 generaciones anteriores, mismo en, los, en las tumbas, de los faraones de los que encontramos tumbas de los gente importante tenían todo ¿no? hijo de tal hijo de tal hijo de tal hijo de tal mismo los hebreos cuando agarramos la biblia ven hijo de tal tal fue hijo de tal fue hijo de tal fue hijo de tal nos cansamos de escucharlo porque no aceptamos eso por qué no lo aceptamos por qué no sacaron esa energía de la cabeza ¿Por qué nos han llenado con otras cosas... ...y nos han sacado el concepto de familia... ...el culto a la muerte... ...no tenemos culto a la muerte... ni culto a la vida... ...nada... ...eso es lo triste... ...y es muy triste... ...por eso... ...cuando hablamos de todo esto... ...a veces... ...parece que estamos hablando en chino... ...con algunas personas... ¿Por qué no los entienden? ¿Cómo se mantuvieron ellos 5.000 años? Fíjense que nuestra historia es apenas 200 años y algo. Y ya es historia. Y muchos no la conocen. Hablar de mil años. ¿Ustedes se imaginan que 5.000 años de historia de un país con su, constantemente? en la forma sucesivamente con, con, con faraones y faraones y faraones y faraones. Nosotros no conocemos nada de eso. ¿Es ¿Por qué? Porque somos muy cultos, muy civilizados. Por eso nos negamos a los verdaderos principios del hombre. Pero no solamente eso, sabe de los que nos trajo a nosotros la separación de nuestras familias. Un padre que no vio a un hijo tantos años. Un hijo que no ve un padre. Eso fueron las consecuencias de que nosotros no hacemos historia con nuestra familia. No hemos un, hecho un culto a la familia. Un culto de afectividad. Un culto de amor. Un culto a que nada más que artigas. Un culto a Guasta. Y no a nuestra familia. Eso es lo triste. Ahí está nuestra crisis. Eso es nuestra crisis. Entonces se ven familias separadas, hermanos que no se quieren, que no se aprecian, familias que están totalmente distorsionadas, porque no inculta a la familia, no hay una tradición familiar, tradición a la bandera. Y ese, esa bandera es todo para nosotros. Y nuestra bandera de amor, de familia, ha desaparecido. Por eso lo que estamos tratando de aprender, posiblemente para otros va a resultar algo chino, algo tan lejos, pero es tan profundo y tan hermoso, que podemos construir nuevas familias. Aunque es una idea utópica, pero buscar el culto a la familia, el culto al amor, el culto de los principios, el respeto. Y que nuestra familia se mantenga más unida. Y que no haya tantas distorsiones y separaciones como estamos viviendo. Y el que, el que lo está sufriendo no tiene remedio. Es como si tenemos un cáncer dentro de nuestra convivencia: un cáncer. Cáncer en la pareja, cáncer en la familia, cáncer en todas partes. Un virus que nos destruye. Y eso lo que estamos aprendiendo, lo que, o que vamos a aprender, es cómo luchar.